Hoy en Farmacias.com te presentamos Obusitol, un complemento alimenticio de laboratorio Silta Farmaco que ayuda a la fertilidad de la mujer. Se trata de un complemento alimenticio que contribuye a regular los ciclos menstruales, regula las alteraciones metabólicas y hormonales, mejorando la fertilidad. Está compuesto a base de ácido fólico e inositol, vitaminas que favorecen la ovulación de forma natural, por lo que es la alternativa para muchas mujeres que quieren quedarse embarazadas y no lo consiguen. También actúa contra el exceso de insulina, que afecta directamente a la mujer, dificultando o impidiendo la gestación. Componentes principales de este producto son el ácido fólico y el inositol. Por un lado, el ácido fólico, también conocido como vitamina B9, se recomienda a las mujeres que buscan un embarazo o a las que ya están embarazadas, ya que es vital para la multiplicación y división celular y contribuye a reducir los niveles de homocisteína, que es un marcador de riesgo cardiovascular. Los niveles adecuados de ácido fólico son necesarios para un buen desarrollo óseo y muscular del feto, por lo que su aporte es recomendado desde los momentos iniciales de la búsqueda de un embarazo. Por otro lado, inositol, que ayuda a regular las funciones hormonales. Además, es un componente importante para la maduración y el desarrollo de los ovocitos. Se recomienda tomar un sobre diario disuelto en un vaso de agua hasta conseguir el embarazo. Después de esto, es recomendable pasar a un complemento específico para embarazadas.